hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo video y ahora los voy a poner un poco en contexto resulta que hace no más de un mes o sea fue hace muy poquito tiempo se desarrolló la anime expo 2019 La anime expo es una convención de anime de manga más que todo de, y de cómics también en esa convención se realizó un torneo de bakugan tcg mal que bien oficialmente es el primer torneo tcg de bakugan para muchos y pues la verdad es que fue un momento bastante entretenido hubo muchos youtubers trans transmitiendo en directo y haciendo videos acerca de esto, resulta que el torneo lo ganó una chica, así es, o sea, es muy curioso porque yo juré que le iba a ganar un chico, pero lo ganó una chica, y se llama Firelina, logré contactarme con ella, estoy hablando con ella un tiempo para pues que nos pudiera hacer como una especie de saludo. Así que con ustedes, la ganadora del primer torneo TCG de Bakugan Battle Plan. Hi Battle Brawlers of Latin America, my name is Firelina aka Phoenix Knight. I won the Anime Expo 2019 Bakugan Championships. I hope everyone's doing well and having a good day in Bakugan Brawl! Firelina, congratulations for your victory on the 2019 Anime Expo Bakugan Battle Planet Tournament. I hope you continue being that amazing person that you keep brawling day after day thank you so much for being here in tuba kuganes thank you so much for this opportunity and i hope one day we could fight each other Buenas gente, people, hola a todo el mundo Yo sé, ¿qué está pasando? Te estás gastando todo el dinero, yo sé, yo sé Pero bueno, no vamos a darle largas al mundo No vamos a darle largas a lo que es inevitable Más Bakuganes, sí señores, más de 20, obvio, sí señor Ponemos a Midnight Percival y comenzamos Chicos, aquí pongo esto porque ya abrí todo y se me olvidó decir Vayan a Drography, vayan a Instagram, a Twitter, a Facebook, a todo Porque estos Bakuganes están a la venta, sí señores ¿Cuáles? Hombre muchos. Así que nada chicos, espero que les guste muchísimo este video y pues empezamos. Tengo aquí esta cajita, esta cajota de Funko y tú dirás, oye, oye, oye, es un canal de Bakugan. Y yo te diré, amigo, cállate, sí, tú no sabes, tú no sabes nada. Mira, son como dos cartitas y media de portal, así que ya podrás hacer tus cálculos. Y es que aquí no vienen Funkos, mi amigo. Aquí vienen cositas muy importantes. Vienen más de 20 Bakuganes. Sí, señores, es chiquito el paquete, sí es verdad. Pero pues la verdad es que es bastante lo que hay aquí adentro. Bueno, he roto un esfero. Vale, vamos a abrir por aquí. Viene súper empaquetado. Vale, esto está complicado. Ah, ya me da igual todo A ver, ya Aquí está Bien, people Ya tenemos aquí la cajita abierta Y tú te preguntarás Bueno, tanto al ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y yo te diré Bueno, amigo Bueno, cálmate Aquí viene un lotecito muy interesante Donde vienen cositas Que obviamente son para ustedes, gente Ya saben que pueden comprarme Bakuganes En mi página de Instagram A un muy buen precio, la verdad Donde, pues, hombre Entre más compras, menos te valen Así es la ley Porque, pues, quiero que aumenten colecciones Que aumenten colecciones Pero, bueno <ríe> No me enrollo más, porque es que vamos a estar algo Largos aquí, y bueno, hay mucho Material aquí, eso estoy viendo Vale, aquí estas cosas, yo supongo Que hay más o menos 27 Bakuganes algunos ya están vendidos, eso sí es cierto Pero otros no, así que también pueden ser suyos No hay problema, pero bueno, empecemos con esto Vamos a ir viendo qué hay Tenemos en primer lugar aquí, sí señores Un Brontes Ventus Mucho de lo que hay aquí ya ha aparecido Más de una vez en el canal, de hecho más de dos veces Ya han aparecido algunos, pero es porque Pues lo que les digo, mucho esto es para venta No tanto para mí, sino para venta Muy poquitos son para mí, de hecho 580 poder G, sino no me equivoco con no, 590 poder G Ventus Brontes es un Bakugan muy bonito Ventus, este Ventus ustedes saben que me encanta, es mi super Ventus favorito de todas las temporadas. Tenemos aquí ahora a un, sí señores, Boomix, Boomix, Boomix, el armamento más lindo para mí. De, por mucho de mucha gente Me parece que es un armamento súper bonito Yo ya lo tengo, es verdad Yo ya tengo a Boomix No tengo a Lineheart, creo que se llama Pero me gustaría tenerlo Para tener los dos Sale perfectamente Este te suma 70 poder G Que no está, la verdad, nada mal Es un Boomix hermoso Míralo, míralo, míralo, míralo yo sé, no me estoy demorando mucho en cada uno Porque lo que les digo, esto es más que todo para que en el unboxing en muy poco tiempo Porque si me pusiera a hablar de cada uno y de lo que tal Se me irían unos 40 minutos hablando Y la verdad es un video que quiero que ustedes vean bien Bueno, aquí tenemos otro Este chiquitín es de la primera temporada Si no estoy mal, si sí es de la primera temporada Ahora mismo se me olvida el nombre Me lo sabía que era lo peor 570 Poder G Vamos a ver, enfócame Un subterra Abre la boquita Vale, esta boquita es What? Grat, grat, grat. Bueno, hemos ahí ya. Trampas Bakugan. Sí, señor. Tenemos esta trampita de aquí. Una trampa muy linda. Una de las que siempre quise tener y nunca tuve. Esta trampa es una subterra. Es una trampa muy bonita. Es una subterra que te puede cambiar a Geios y a Aquos si quieres. Te puede cambiar solo a dos atributos. Pero me parece que está bastante. No tengo equipo subterra, es cierto. Porque la verdad, Bakugan es subterra. Tampoco es que tenga muchos y menos en modo competitivo. O sea, en modo competitivo tendría que. Uno, que es como el único. Y los otros pues la verdad no es como lo mejor pero hombre, que esa trampa nunca nunca está mal, ¿no? Tenemos otra vez aquí, Dios mío, este colega mío persigue a los coleccionistas día y noche, es un Bakugan muy lindo, eso sí es verdad, es un Stinglash, la gente con la que me he visto sabe que Stinglash es de los Bakugans más repetidos del mundo, es hermoso eso sí, no tiene que es hermoso pero sí que se repite bastante no sé por qué Stinglash se hizo tanto bien, el siguiente que tenemos aquí es un Core de Empyrus, ya Empezamos con tercera temporada, pues amigo, la verdad estoy en desorden yo. <ríe> yo ya tengo uno Ventus que le cambié a Julián. Si no han visto el video, vayan y veanlo. Lo voy a dejar aquí en la pantalla para que vean. Y al final del video, tal vez lo deje o en la descripción. Vale, este tiene 680 poder que un Core en Pyrus. Muy lindo, creo que el que me dio Julián tiene lo mismo. Vale, luego tenemos más trampas y tenemos la trampa de el Cóndor. Sí, señores, ya tengo el Cóndor. Es una trampa subterra que te cambia a Aquos, Ventus y Pyrus. Es de una de mis trampas favoritas porque te cambia a tres atributos y es eso es brutal. Vale, el cóndor. Me encantaría tenerla en Gellos para poderla usar con el cóndor. O en Ventus también, porque también tengo el Condor Ventus. Esta trampa me parece muy linda por estos detalles. Mira, es un montón de referencias a la cultura azteca. De hecho, qué día. que me vi Apocalipto, la película. No sé si la han visto. Y guau, wow, es una película brutal. Bueno, y aquí tenemos otra trampa. Sí, señores, hay que aumentar las trampas. Hay que aumentar la colección. Creo que va a ser de las pocas cosas que voy a comprar después de esto. Y tenemos aquí esta linda trampa. De aquí, hermosa, divina. Te puede cambiar a Darkus, a Pyrus y a Akus. La verdad, me gusta y puede funcionarme bastante, ¿sabes? Puede funcionarme para mi equipo bastante. Bueno, seguimos ahora con armamentos. y sí, señores, tenemos aquí un armamento. Este no es Jetcore, este es otro. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre, la verdad. Es que los nombres de los armamentos sí. Ahí, o sea, si los Bakugan me va mal, los armamentos menos. Bronce. Eh, ya saben que los armamentos se dividen en tres. En bronce, plata y oro. Voy a dejar un video donde respondo dudas acerca de... Eh, pues los armamentos y estas cosas. Luego tenemos aquí otro chiquitín que ya es el tercero que tengo. Bueno, no el tercero, pero me entiendes en el sentido de que es el tercero que me llega. Es Mutant Elfin Heios. O sea, solo me llegan Mutant Elfin Heios. Es impresionante. Me encanta. Ustedes saben, esta ruletica me parece lo más divertido del mundo. Es Vortex, señora Así que si tú le das cuerda, pues obviamente gira. Luego tenemos aquí este chiquitín. Es hermosa. Mira, esta trampa. Quiero mostrarte esta trampa. Esta trampa es una super trampa porque te cambia a tres atributos también o cuatro atributos si no estoy también tengo la carta, pero la carta tampoco hace mucho. Pero uff, es hermosa. Es cilíndrica, es lindísima, es larguísima. Me encanta. Vale, ya aquí esto se va llenando. Esto se va llenando. Midnight Percival. Cada vez se va yendo más como a la izquierda. Y la... Bueno, tenemos aquí. a ver, esto es muy épico. ¿Por qué? ¿Quién es él? Ahí? ¿Quién es él? Les recuerdo. Eh, a ver, les doy una pista y como para que se acuerden. Colossus Dragonoid. Así es, chicos. Este es Batalix Dragonoid. Es el Dragonoid que viene o venía con Colossus Dragonoid. Era el Dragonoid que tú ponías. Batalix es lindo. A pesar de todo Pues por Colossus La verdad Yo lo tengo más que todo Por Colossus Luego tenemos aquí A rat Este no es Rattloid Y este es Wormquake Wormquake subterra Eh... La verdad, me gusta. O sea, no voy a decir que no me gusta. Me parece muy lindo. Eh, Quake igual lo tengo en Darkur, repetido. Pero tiene 380 por eje. Así que para un buen equipo. Si quieres poner estos de, el, de menor poder gana, pues mira, que este es perfecto. Y Quake Subterra queda como muy. Hombre, hace mucha referencia el atributo al, al Bakugan, ¿sabes? Vale, luego tenemos aquí. Sí, señores. Otra trampa Bakugan. Esta te puede cambiar a Pyrus o a Geios. Es una trampa Subterra. Vale, creo que este es el cargamento. Hay más trampas que he tenido. Ya vamos. Una, dos, tres, cuatro trampas, la verdad. Cinco trampas, perdón. Luego tenemos aquí a Alto Borontes. Míralo nomás. Reverse color en Heios. Dime si no es lindo, ¿ah? ¿eh? Dime si no es lindo. Este sí va para mi colección personal, obviamente. Pero míralo, al favor. Este acuán es muy hermoso. Yo lo tenía Aquos, si no estoy mal. Pero mira, este reverse color uf, me mató. Me mató, me mató, me mató. O sea, la verdad, me parece muy lindo este amarillo. Así el blanquito aquí me parece una barbaridad. Ahora solo me falta Meganemus. ¿Sabes? Para tener a... A Brontes, a Alto Brontes, a Nemus y a Mega Nemus Aquí tenemos a otro chiquitín Que este sí tenía muchas ganas de verlo Curiosamente, este no va para mi colección personal Este ya está encargado, chicos y sí, señores O sea, lo que dicen como un caliente Es un... Eh, no es Leafram es un... Ay, no me acuerdo el nombre El caso es que este Bakugan es un Reverse Color también Pero es de un Aquos Entonces, claro, el, el verde del Aquos que está por dentro se cambia Vale, tengo que hacer un video de los Reverse Color Sí que tengo que hacerlo porque la verdad me parece que es muy necesario A ver, el poder es que... Es de 600 poder G. No está mal. Es una buena parte para Maxus Helios. Luego tenemos aquí a Percival. A Alpha Percival. Ventus. Sí, señores. Yo ya tengo a Alpha Percival. Lo tengo en Pyrus Reverse Color también. O sea, es decir que el color está volteado. Bueno, no. Tiene 650 poder G. Se alcanza a ver ahí. Muy lindo. Luego tenemos a la novia de Dragonoid. Pero esta es de la costa porque esta es más morena no, no mentiras, no. 500 poder G. Wavern Es interesantísimo. Yo la tengo en Heios. Dime si no es linda esta bebé Dime si no es hermosa es Empoderada que es Luego tenemos aquí Mira, esta formita Esto me gustó mucho Este fue un lindo detalle Que por cierto le agradezco a la persona Ya es mi segunda figura Bakugan La que tengo, uh, la que tenía es la de Oberus Quiero limpiarlo un poco Porque como puedes ver Está un poco sucia Luego tenemos aquí A un Sky Rider A Sky Truth. Vamos a ver si podemos abrirlo Porque me da miedo pegarme en la uña Este es un Bakugan No es un Bakugamo Creo No, no tiene que ser un Bakugamo Esto no es un Bakugamo ¿Por qué no es un Bakugamo? Un Bakugamo Normalmente toma los colores de otro atributo Y claro, yo detecté que este era un Pyrus Por ejemplo, mis, mis dos Skyriders Uno es Skytrus Darkus Pero es verde, pero uf, 1020 poder G Mira papá, eso le hace daño a cualquiera Luego tenemos, mírame esta joyita Dime si esto no es un unboxing épico Dime si esto, porque si no es un unboxing épico Entonces yo no sé qué es esto, o sea, lo más épico que puedo hacer En mi vida, tal vez no, pero sí es muy épico amigo Un Preyas de 620 Poder G, o sea Explotadísimo, y además Ustedes saben, Preyas intercam cambia el atributo, aquí tenemos la ruletica, tenemos Ventus, Aquos y Helios míralo es hermoso, curiosamente el Preyas que yo tengo también es Ventus, este el Preyas que yo, ten, que yo conseguí me salió en un paquete nuevo, o sea nuevo, literalmente y eso fue un paquete que compré hace un año, o sea fue súper épico porque fue un Preyas en un paquete cerrado totalmente, o sea fue muy loco, ahora tenemos un Bakugan que los que me siguen en Instagram sabrán el mame que con este Bakugan, un Robotalian si no estoy mal, aquí está tu Robotalian amigo, mira, toma en tu honor, un Robotalian de 510 poder G Está un poco flojeras Ahora que lo pienso ¿Sabes? Mira está, está bailando Está bailando No sé qué tenga Bueno va a tocar Repararlo ¿No? Va a tocar arreglarle Un par de cositas Las manitas Están flojas estas de acá Estos tornillos Están muy flojos Toca repararlas Antes de que pase Una tragedia Pero vale Que eso se arregla Luego tenemos Aquí Mírame esto ¿Reconocen a un Bakugan Llamado Cosmic Ingram? ¿Si ¿Sí lo reconocen? Pues mírame esto, mira, mira, mira, mira, un Cosmic Ingram Reverse Color con, tiene que tener 640, 690 poder que, no, Dios mío, mira, mira, mira, mira, mira. ¡Mira esta belleza! Hombre, ya vamos 1, 2, 3 Reverse Color. Es épico. Luego tenemos aquí otro Bakugan. Que de hecho, ahora que lo pienso, creo que esta figurita hace referencia a este Bakugan. De 490 por eje, un Bakugan Ventus. Un Bakugan de la primera temporada. La verdad, lo compré más que todo porque pues es de la primera temporada, ¿no? Y quiero completar muchos de la primera temporada. Me faltan muchos aún de la primera temporada. Pero, hombre, nunca está mal intentar cogerlos todos. Tenemos a un Bakugan. Sí señor, un Bakugan, a ver, tú dirás, a ver, a ver, tu Bakugan es un Bakugan, es el portal de la, del, eh, de la eh, Hide Matrix del Bakugan Planet sí. Sí, ese es. Pues sí, amigo. Sí, sí, sí. Ese, ese, ese es un Baku No te lo voy a negar. O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Que no? Pues no, no te voy a decir que no. Te voy a decir que sí, obviamente. solo decir es. Y gracias por ver mis videos. Pero esto es un Baku por el efecto de este rayadijo que tiene. Que lo hace ver muy lindo. Muy, muy, muy lindo. Me, me fascinan los Baku de hecho. 660 poder G. Muy bonito. Tenemos a un Bakugan que ha sido un Bakugan de debate. Saurus. Sí, señores. Saurus. 420 poder G. Míralo, míralo, míralo. Hermoso, lindo Que es lindo, empoderado Es que está Tenemos otra trampa Y es la de Ah, bueno, mira Es la del cóndor Wow, épico Épico Épico O sea, mira, yo tengo el cóndor Y ahora la trampa del cóndor El cóndor merece review Like si quieres review del cóndor O sea, relike Dale un like ahí Toma Like de review del cóndor Con trampa el cóndor Dale, dale, vamos, cliquealo. Vale, aquí tenemos un Hydranoid. A ver, yo había Alpha Hydranoid, yo había comprado este antes, pero el chico no lo pudo vender al fin porque se rompió. Como pueden ver, esta ala no deja de ser muy lindo ese Akugan y así heavy metal. Pues bueno, hombre, luego tenemos aquí a Monarus. Sí, señores, Monarus Ventus. Yo lo tengo en Pyrus, si no estoy mal. No sé con cuál me quedo. La verdad, las dos formas son muy lindas. Monarus es un Bakuan muy bonito. Aparte, que este Akugan es interesante porque es simple, pero me parece un Bakuan muy. Muy bonito. Dale, y se acaba la caja, se acaba la caja. ¿Qué hay aquí? Cojamos lo que hay aquí. Sí, señores, tenemos a Tigrera. Vamos a ver, estos vacunas requieren una limpieza Uf, abismal. No sé qué tiene, la verdad, pero se abre un poco mal. Vale, esto se abre bien, pero esto no, no, el, el resorte no responde. Bueno, vale, el resorte no responde. Debe tener algo por ahí. Vale, tendré que arreglar esto. Luego tenemos, Míralo. a Storm Skyres Ventus. Amén, hermano. Y este sí tiene poder G. Que es 400 poder G. El que yo tengo es Ventus también, pero no tiene poder G. Por lo que puede ver es como 400 también, 480. Uf, es hermoso, es hermoso. Como les digo, a mí por recuperarme me falta solo Storm Sky Darkus. Para tener como todos los que comprar al, al comienzo de que salió la serie. Pues bueno chicos, miren nada más que hemos hecho. Aquí hay en total 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Bakuganes y una figurita, si no conté mal son 28, si no conté mal. Muchas gracias chicos por ver este video, estos Bakuganes de aquí si les gustaron, si les encantaron, se dijeron, Dios mío qué deliciosura, ya saben que están a la venta para ustedes, o sea, se preguntarán, ¿hago envíos internacionales? Sí, ahora ya puedo hacer envíos internacionales Pero, ¿cuál es la condición? Bueno, que el envío vale 50 dólares Es un poco costoso, es cierto Pero pues chicos, de pronto hay un vacío que ustedes están buscando hace mucho tiempo Pues no se pierdan la oportunidad de comprarlo Hombre, y muchas gracias por todo Espero que les haya gustado muchísimo este video Ya saben, vayan a Drography, a Facebook, a Instagram, a Twitter, a todo vayan Síganme, y pues nada, nos vemos en otro video Adiós